Este vacío no cubre tu miedo, y este invierno no abriga mi esperanza, y este invierno no juega con fuego, y este duende no baila tu danza. Este presidiario que cumple condena Y esta pena nunca, nunca, nunca me penará Y aunque sus madres le aten cadena Y este vacío se llena es eh, unidad.